Hola a todos, eh, yo soy Mauricio Álvarez, gerente de Carol Inspire and Create, anteriormente Variedades y Fantasías Carol. Los invito antes que nada a que conozcan nuestra nueva página www.carolshop.co eh, Hemos rediseñado nuestra página, que anteriormente era www.variedadescarol.net para brindar una nueva experiencia a nuestros clientes y esperamos les guste. En el día de hoy quiero hablarles un poco acerca de Miyuki, es uno de nuestros productos, una de las representaciones que manejamos, Miyuki es una compañía japonesa, y les quiero hablar un poco acerca de la historia de Miyuki. Eh, no es un producto nuevo, pues Miyuki es una compañía fundada en los años 30 en Japón por un señor emprendedor japonés llamado eh, Seiki Katsuoka. Eh, en los años 30 en Japón, en el área de Hiroshima, se generó un auge por el los glass bits, que son como las mostacillas, y se armaron muchas compañías alrededor de la provincia de Hiroshima, más eh, puntualmente en Fukuyama. Todas estas compañías pues se, se juntaron y se hizo como una especie de clúster dentro del Japón para la producción de estos productos. En los años 40, pues vino la, la Segunda Guerra Mundial, eh, se hizo cada vez más difícil la, la consecución de las materias primas, generando esto pues el cierre de todas estas compañías, porque... Cada vez pues, los materiales se fueron haciendo más escasos y todos conocemos pues, la, la historia de, de esta zona y de esta área del Japón durante estos años. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el señor Seiki Katsuoka, eh, pues básicamente Japón empezó en un periodo de reconstrucción después de, de lo ocurrido en, en, eh, con la bomba atómica esta persona el señor Seiki empezó a liderar junto con otros productores del área de Fukuyama empezaron a liderar y empezaron con la idea nuevamente de montar una compañía dedicada a la fabricación de glass beads de mostacillas se juntaron todas estas personas y crearon una compañía llamada Hiroshima Prefecture Glass Beats Co. ¿Ya? Ese fue el nombre antecesor de Miyuki durante esta época. Eh, en los años 50 se vino presentando a, a nivel de Europa y de Estados Unidos un auge muy fuerte por las mostacillas de tonos plateados. Este señor Seiki Katsuoka, como gran emprendedor, empezó a investigar y creó una técnica de muy alta calidad para la producción de todo lo que son Glass Beat Silver Lines, que son las mostacillas plateadas, que aún al día de hoy tienen vigencia. Entonces se definió la técnica Silver Line, que eh, pues son, son las mostacillas más conocidas plateadas, y acá pues las conocemos como rocallas, básicamente es este catálogo. Aquí vamos a ver que estas referencias vienen en, en muchos colores y toda la línea de Silver Line son estos colores, como les mencionaba, existen en la actualidad más de 3.000 colores, existen también muchas medidas, siendo la más común la medida 11.0. En Miyuki o en todo lo que son mostacillas, la medida más pequeña es la de mayor nombre, Entonces, de mayor número, perdón. Entonces, por ejemplo, la 150 es, es, es la medida de 1.5 milímetros. Y esta medida eh, es la más pequeña que podemos encontrar en, en todo lo que son mostacillas. De ahí en adelante sigue la 110, que es la más común. Perdón, sigue la 120. Ya luego la 110, que es, es la más usada y es la que nosotros actualmente comercializamos. 80, 60, 50, 20. Y la más grande es la 10 ya que es como el como el chaquirón que le llaman entonces en, en, en miyuki podemos encontrar todas estas referencias esto es la línea de rocallas que fue la primera eh, línea que ellos eh, lanzaron en el año 50 Esta, este lanzamiento de los colores silver line sucedió durante los años 50 y fue realizado por el sucesor del señor Seiki llamado Hiroshi Katsuoka. Después de eh, Hiroshi Katsuoka llegó a la compañía su hijo eh, Masayoshi Katsuoka y con Masayoshi Katsuoka empezó la época llamada en Miyuki de error y ensayo. Esta, esta persona era muy curiosa y hasta hace poco fue el, el presidente de, de, de Miyuki. Empezó una época eh, donde empezó a investigar sobre muchos otros productos y lanzó en los años eh, 70 hubo un kit. El kit constaba de crear figuras inspiradas en animales y en flores. En los kits él se inventó unos esquemas para hacer los tejidos con las rocallas para armar las figuras, ya que como les digo, eh, en, inspiradas en insectos, en animales, en flores. Y esto fue un boom en Japón porque los niños empezaron a... a querer hacer todo este tipo de artesanías pues que venía con sus esquemas y venía básicamente como prefabricado el producto. Después de esto, en la época, de los en el año 82 más precisamente, el señor eh, Masayoshi vio una, un, una bolsa de los, de los años 1800, una bolsa muy antigua, tejida, algo así como lo, nuestro arte guayú, una bolsa pero en dimensiones más pequeñas, hecha con hilos, y él quiso crear un producto, recrear cómo pudiera hacer ese tipo de bolsa con los seed beads o los, los, los, las mostacillas. Eh, empezó a, a ensayar con, las, con los glass beads, con los que actualmente están, tenían que eran las rocallas. Existían como muchos agujeros y no podía verse perfectamente el tejido. Entonces empezó a investigar. Empezó a investigar de cómo podía crear un producto que no dejara ningún espacio entre, entre líneas, que pudiera ser un tejido perfectamente relleno para emular de alguna forma el tejido hecho con hilos que tenían la particularidad que en algún momento podía decolorar. Eh, empezó a investigar todo esto, a tomar medidas. Dentro de su proceso creativo llamó de que necesitaba crear cuentas o piezas muy delicadas para lograr el efecto que él quería y de ahí viene el nombre del producto que es el Miyuki Delica y la medida que él eh, eh, sacó fue la medida 11 -0, que es alrededor de 2.2 milímetros, creó esa forma para recrear lo que eran tejidos de punto, si ustedes ven de pronto con una lupa eh, cómo es un tejido pues es, es, es semeja una pieza cilíndrica y la característica del producto también es que el producto debe tener unas medidas muy precisas para que no queden espacios en, eh, cuando se hacen eh, manualidades con él, entonces en el año 82 se crea la primera Miyuki Delica después de esto y a raíz del, del auge que crea todo lo que son tejidos con las Delicas se crea en Japón la Delica Beat Loon Association que aún a los días de hoy tiene vigencia, eh, esto es como una comunidad de, de artesanos o de personas que aman o que, ama, que aman el, el tema de, de artesanías hechas con, con Miyuki Delica eh, y lo que quiso la compañía fue eh, juntarlas, que compartieran experiencias. Entonces vino, vinieron muchas personas, eh, los fundadores, que fueron alrededor de 47 aficionados al, al, al arte de, de, del tejido con Miyuki Delica y crearon esta, ayudaron a crear esta, esta asociación donde compartían experiencias, donde compartían conocimientos, nuevas técnicas, creaciones, y se empezó a, a generar todo un movimiento de creación de productos alrededor de la Miyuki, de la Miyuki Délica, que es una de las tantas referencias que maneja la marca. Hoy en día la, la asociación sigue... Eh, tiene su sede principal en, en Japón. Si buscan en Pinterest con el nombre de Delica, el Beat Lung Association, van a poder encontrar muchos de los productos que se pueden hacer con Miyuki Delica y se van a sorprender de la cantidad de cosas que se pueden fabricar. Hay unas cosas espectaculares. En la descripción le vamos a dejar el enlace para que ustedes sigan los tableros en Pinterest, que son bastante interesantes. Tienen una página web, pero está en japonés. Entonces, pues ahí es un poco más complicado. Entonces, las imágenes nos van a ayudar un poco a, a recrear todo lo que se puede hacer con Miyuki Deluxe. Al día de hoy, eh, la asociación tiene alrededor de 5,500 miembros y algo como lo que hizo Miyuki también lo, lo estamos queriendo hacer en, en, en variedades carol o en carol inspire and create y nosotros uh -huh. le hemos llamado carol club de creadores ya eh, si ustedes quieren seguirlo en nuestra página van a ver un apartado que se llama club de creadores uh -huh. lo que queremos es agremiar a nivel de latinoamérica todas las personas que enseñan técnicas no solamente de Miyuki, sino de diversas técnicas relacionadas con la bisutería y también queremos juntar y conectar a las personas que quieren aprender de bisutería. Entonces, queremos generar, crear una comunidad de habla hispana en todos los países de Latinoamérica donde nosotros podamos conectar al que quiera aprender con el que sabe y el que quiere enseñar nosotros pues ahí lo que hacemos es de facilitadores básicamente y queremos conectarlos a nivel de todo el ecosistema de emprendimiento que se genera en este negocio ahí me disculpan la cuña dentro de dentro del, la charla que les estoy comentando acerca de Miyuki pero es algo bien interesante que estamos también por, por realizar en, en Carol esta historia la conocimos posterior a, a la idea que, que tuvimos de juntar las profesoras las creadoras con los con las personas que quieren aprender en el año 87 eh, miyuki pues ya tenía una cantidad de productos ya dentro de sus eh, dentro de su portafolio aquí les voy a mostrar como todas las referencias que existen o todas las formas que existen de, de miyuki eh, Miyuki no es solamente délica, no es solamente rocalla, sino que también existen todas estas formas. Eh, pero existen todo lo que son triángulos, todo lo que son cubos, todo lo que son gotas y muchos otros productos que ellos han desarrollado en, en el transcurso de, de los años que llevan eh, creados, de sus 90 años de creación. Pero pues le hemos hablado aquí de los que nosotros actualmente estamos eh, comercializando solamente. Miyuki incluso tiene perlas, también tiene dentro de sus productos. Entonces no es, no es solamente Délica, no es solamente Rocaya, eh, tienen muchos otros productos. Recuerden lo que les mencioné, que en el año 70 ellos crearon los kits y, y crearon figuras inspiradas en los kits. En el año 87 abren sus tiendas. Las tiendas de Miyuki, no son muchas las tiendas que tienen, se llaman Beat Factory, ¿ya? Y son tiendas donde la gente puede ver toda la gama de productos que eh, Swarovski, eh, perdón, que pueden ver toda la gama de productos que tiene Miyuki. Van a poder, les vamos a compartir unas fotos de la visita que tuvimos nosotros en en esta tienda y lo que más venden en estas tiendas son los kits, o sea, imagínense, llevan desde el año 70 que los inventaron, que los sacaron hasta la fecha de hoy, sus ventas online lo más representativo que tiene eh, Miyuki es la venta de kits, tienen más de 3000 modelos y diseños y sus personas creativas o sus diseñadoras hacen desde la, desde la parte de los esquemas, porque no tienen videos, es muy difícil explicar cómo hacer estos productos con videos, porque las cámaras y los lentes no dan la precisión que se quiere, entonces se fabrican esquemas. Entonces las diseñadoras hacen los esquemas, colocan las cuentas al interior del kit y venden los kits, ya con, con la foto obviamente del producto terminado. Nosotros en Carol sacamos los kits en el año 2010 y creíamos que era una novedad cuando eso ya tenía 40 años ya de estar funcionando. En las tiendas Beat Factory es lo que más manejan. Ellos también manejan cursos dentro de sus tiendas y tienen alrededor de unas 5 tiendas, pues principalmente en Tokio, Fukuyama y son las tiendas Beat Factory por si las quieren googlear. Eh, se van a encontrar de pronto con un Beat Factory en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, pero eso no es, no es Miyuki, es Beat Factory, eh, eh, Miyuki en en Japón. Ok, en el año 2010 el señor eh, Masayoshi retoma una idea de su abuelo Hiroshi en la cual él quería crear una cuenta plana con dos agujeros. En, en su momento cuando Hiroshi quiso hacer esto no existía la tecnología para producir el producto en masa. Eh, Masayoshi dentro de su era de error y ensayo empezó a investigar cómo poderla fabricar y duró 10 años investigando cómo poder fabricar una cuenta plana con dos agujeros que, que permitiera todo lo, lo que es el, el ensamble perfecto que es lo que siempre busca eh, Miyuki dentro de sus eh, productos. Le llamó Tila, proviene, este nombre proviene del japonés Taila que significa plano. La Miyuki Tila viene en tres medidas. La primera eh, lanzamiento que hicieron fue la de 5 milímetros, que es la tila cuadrada. Luego viene la media tila, que es la tila de 2.5 por 5, 5 milímetros y luego viene la cuarto de tila, que es de 1.25 por 5 milímetros. Con ella se pueden hacer pues, diferentes diseños. Nosotros en Carol hemos traído la media tila porque creemos que es la más versátil para hacer cualquier tipo de diseños y lo van a poder ver en nuestra tienda online y en nuestras tiendas físicas en, en las diferentes ciudades que manejamos, también con nuestros distribuidores. Eh, bueno, eso es un poco acerca de la, la historia de, de Miyuki, Miyuki se llama Miyuki porque la población o, la, o, o, o el pueblo donde fue creado en, en la región de Fukuyama se llama es Miyuki, los creadores si recuerdan es, son de apellido Katsuoka, está en la época de su cuarto presidente que es Kenji Katsuoka, una persona muy joven que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él eh, durante nuestra visita en Japón y pues afortunadamente nosotros en Carol somos eh, uno de los distribuidores de, de, de Miyuki, eh, actualmente estamos distribuyendo el producto para Colombia a través de nuestras tiendas y también a través de otros distribuidores para Ecuador y para Perú, en Perú también tenemos clientes, distribuidores, los tenemos en Ecuador y estamos buscando otros distribuidores a nivel de Latinoamérica ya que tenemos la representación de, de esta marca. Y básicamente les, les hablo de las délicas, eh, básicamente se utilizan tres técnicas, la más conocida es el telar, tenemos los telares también con los cuales se pueden fabricar este tipo de cuenta, de, de, de diseños, bueno, para la fabricación de, de los productos de Miyuki se consta de seis procesos. El primero, pues es la parte del derretido. Todas las cuentas de Miyuki son hechas con base en vidrio. La materia prima es vidrio. Entonces viene el proceso del derretido de la materia prima. Después de esto viene el, el cutting, que es la parte del, cor, del corte que se le hace de acuerdo a la forma que se quiera fabricar. Ellos al, en este momento manejan más de 30 diferentes tipos de cortes. Después de esto viene el redondeado, que es una de las características principales, del, sobre todo de la delica que se trabaja muchos tejidos y porque es una de las características principales porque las perforaciones de Miyuki son totalmente redondeadas para impedir que los hilos se corten ya normalmente las imitaciones eh, y eso también sucede con Swarovski que también tiene la misma tecnología de que su perforación es redondeada para evitar que el filo del producto porque es un producto hecho en vidrio corte los hilos los con los que se realizan los diferentes tejidos si usted en algún momento ha trabajado en Miyuki se podrá imaginar qué pasa si el, con el movimiento una vez el accesorio lo hayan finalizado empiece a moler el, el hilo y hasta que el tejido se desbarate entonces esa es una de las principales valores agregados que tienen los productos de Miyuki tanto en las, las rocallas como en las délicas principalmente con los productos que se hacen los, los tejidos luego viene un proceso de recalentamiento nuevamente de la materia prima luego viene el proceso de coloreado muchos de los productos de Miyuki pueden despintar ya, entonces es muy importante que le pregunten a sus distribuidores si el producto despinta o no, ¿por qué despinta? porque el tinturado o el coloreado es de forma externa, Ya hay otros que tienen el coloreado de forma interna y hay una tecnología que ellos desarrollaron que se llama Duracoat o Duracoat, esto es una protección que se le coloca a, los, a las cuentas de Miyuki para que prolonguen la vida de todo lo que es el tinturado o el coloreado de las, de las cuentas Miyuki esa parte es muy importante, nosotros como distribuidores debemos saber cuáles cuentas des despintan y cuáles no, obviamente estas cuentas que despintan son un poco más económicas y no significa que no se puedan usar. Usted las puede usar siempre y cuando los productos donde, o los diseños que vaya a realizar con ellos no tengan contacto con la piel. Existen tres variables por las cuales un producto Miyuki puede despintar. Una es la fricción, ¿ya? entonces el producto puede con el roce se puede despintar. Otro es la sudoración con el contacto con la piel el producto también puede cambiar o puede perder el color y el otro es la iluminación, o sea, el sol también puede hacer que los productos despinten. Estas características están establecidas claramente en cada uno de los colores que maneja Miyuki dentro de toda su gama. Entonces es muy importante que ustedes lo conozcan y eh, digamos que algunos no soportan ninguna de las tres características. No significa que no se puedan usar. Se pueden usar, por ejemplo, en productos o accesorios que no tengan contacto con la piel y que tampoco estén expuestos mucho a la iluminación. Todo el tiempo, o sea, una, una, una iluminación prolongada, principalmente aretes. Pero si usted va a hacer anillos, brazaletes, cosas que tengan contacto con la piel y adicional, pues esto genera también una fricción, el producto puede, puede pelarse o puede despintar, para esto existe la opción del Duracoat, entonces eh, nosotros como distribuidores lo, lo debemos de conocer. Una vez terminado el coloreado, que es como el quinto proceso, viene toda la parte de empaque, el Miyuki se empaca en libras, se empaca en, en medias libras, en cuartos de libra, en 10 gramos. ¿Nosotros qué hacemos en Colombia? Nosotros traemos el producto por libras y hacemos un reempaque por 10 gramos o por 50 gramos. ¿Ya? ¿Esto porque lo hacemos? Para poderle brindar a nuestros clientes un producto a un mejor precio, dado que la mano de obra en Japón pues es mucho más costosa. Entonces, ese, ese proceso manual de pesado, de reempacado, en vez de comprárselo directamente a Miyuki, nosotros lo que hacemos es que lo, lo, lo hacemos directamente nosotros para eso desarrollamos un empaque especial que ha gustado muchísimo que es una, una botellita de vidrio donde la capacidad que cabe de las es de 10 gramos eh, últimamente una botellita de de plástico que permite mantener guardadas y sin que se vayan a regar las cuentas porque pues, no es un producto o un material económico o barato, eh, es un producto de calidad, entonces pues hay que, hay que conservarlo eh, bien guardado. Entonces nosotros desarrollamos esto y ha gustado muchísimo y ha tenido excelente aceptación. También desarrollamos una línea eh, de almacenamiento de productos que se llaman organizadores, tanto acrílicos, estos tienen rosca, entonces si usted quiere tener una mayor organización de sus colores, puede también adquirir con nosotros estos almacenadores o estos organizadores que están disponibles tanto en nuestras tiendas como en nuestra tienda online. Si usted es distribuidor, lo mejor que puede hacer con nosotros es comprar el producto por 250 gramos o por 500 gramos y usted hacer la parte de reempaque, nosotros le, le explicamos la forma fácil fácil y rápida de realizarlo porque traerlo directamente de Japón de esta forma de con esta unidad de empaque pues saldría muchísimo más costoso Miyuki eh, año a año en la época en la nueva época de, del nuevo presidente pues ellos han venido desarrollando nuevos colores y, nue y sobre todo trabajando mucho en la durabilidad del producto porque es una de las de pronto de las quejas que eh, se reciben de parte de, las, de, de los clientes, de los usuarios de, de, de Miyuki, es que ¿por qué un producto como Miyuki puede despintar? Entonces los, los nuevos desarrollos básicamente se han enfocado en trabajar todo lo que es el tema de duración. Estos es, son los últimos colores que se sacaron y son, tienen una duración extra a todos los factores que les mencioné. Ya el tema de la fricción, el tema de la iluminación y el tema de la sudoración. También los últimos, la, pues muy, muy acorde a la, al color Pantone eh, Navy Blue, el color del año 2020, también lanzó este color dentro de su colección para este año, lo podrán, lo podrán ver. También un tema de efectos como tipo marmolizado eh, se está trabajando de parte de ellos y un tema de todo lo que son productos eh, mate ya galvanizados pero no galvanizados metalizados sino galvanizados mate y este que ha gustado muchísimo que son los colores neón Ya estos colores neón pueden despintar es muy importante que lo sepan eh, y esto de pronto muchas veces cuando nosotros vamos a traer los productos pues es algo que evaluamos muy bien y hacemos como un, un ensayo porque pues no nos gusta que nuestros clientes vayan a tener como reclamaciones y somos muy claros desde el momento en que vendemos el producto este producto en algún momento puede despintar pero hasta el momento ha tenido una gran aceptación quiere decir pues que los Clientes han sus creaciones, no han tenido mayores inconvenientes. ¿Por qué usar Délica? Una de las características principales es el tema de calidad eh, Miyuki tiene tres pilares fundamentales el primero es calidad el otro es tradición e innovación es una compañía de 90 años ya el, el tercero es variedad de productos ustedes van a poder encontrar una gama de colores inmensa hay más de 3.000 colores en DELICA nosotros pues desafortunadamente no los podemos traer todos eh, traemos los que mayor aceptación han tenido o los que los, muchos clientes que compran cantidad nos sugieren que traigamos DELICA usarlo porque no le rompe el hilo ya DELICA porque sus medidas son muy precisas y todos los diseños que ustedes vayan a hacer con las délicas, pues les van a quedar como si estuvieran haciendo un tejido con hilos, ya con la gran diferencia pues que este producto pues va a tener una mayor percepción cuanto a joya que de pronto una, una prenda o un, un accesorio hecho con hilos o con la parte textil, además de la duración que puede llegar a tener, ya sabemos pues que el hilo se puede adquirir en polvos y en, la duración y la vida útil del producto pues no va a ser muy, muy, muy grande, entonces de alguna forma forma acordémonos de, de cuál fue el, la inspiración con la cual se produjo la délica la délica la inspiración fue una bolsa hecha con una técnica de tejido del año 1800 y lo que quisieron emular ellos eh, fue hacer eso existe un museo en, en, en miyuki en, en fukuyama donde están todos los productos y todas las cartas de color y todo lo que se puede llegar a hacer con el producto entonces délica es Llegó para quedarse en Colombia. Un producto que fue hecho y lanzado desde el año 82. Nosotros llevamos distribuyéndolo en Colombia cuatro años y gracias a toda la creatividad de nuestros clientes, de todas las joyas hermosas y todas las aplicaciones que están haciendo, que estamos haciendo en, en Colombia a, a nivel de joyería, pues es una marca y es un producto que llegó para quedarse. Si no lo han usado, les recomendamos que lo, que lo prueben, que lo utilicen. Ustedes pueden aprender con nosotros en nuestras tiendas. Ya recuerden que estamos formando una comunidad de talleristas, de profesoras y de alumnos, entonces también si, si no tenemos tienda en su localidad, tal vez le podamos ayudar a, a conseguir quién le pueda enseñar o con quién pueda aprender sin que nosotros tengamos algo que ver en, en este proceso. Simplemente queremos conectar tanto el que quiera aprender como el que quiera enseñar. Básicamente esto es lo que les quería compartir de Miyuki, espero que el video les guste, espero que no se hayan aburrido pues con, mi, con, mi, con mi tono y, y que hayan aprendido, que hayan aprendido un poco de la marca y que cuando alguien le pregunte Miyuki pues sepan que no es un nombre genérico sino que es el nombre de una marca muy reconocida que lleva muchos años en el mercado. Muchas gracias.